Durante ese periodo de tiempo, uno no puede hacer nada. Tiene miedo a que se corte, tiene miedo... O sea, está pendiente durante... Estaba al 80% hora. y se cortó, ¿así? Me ha pasado al 98% un video de ah, un día. Casi son dos horas y Ariel, cuarto. ¿vos crees que nos hemos vuelto más cascarrabia desde la incursión de la Internet en nuestro país? ¿Nos hemos vuelto más? vivimos en una sociedad que, que está acostumbrada a tenerlo todo inmediato. Uno cuando quiere algo en Google, entra a Google, o que busca algo, entra a Google y lo busca. Eh, ¿Está para eso? Google, de ahí, es para facilitarme la vida Exactamente, viajamos a otros lados y vemos que hay un internet mejor Entonces siempre estamos comparando cosas Y van a ver que mucha gente dice No, porque en Estados Unidos el internet Nos hemos vuelto a cascarrabias Porque desde las películas, desde los noticieros Desde la televisión, desde toda la influencia que tenemos en información Todo es inmediato salvo nosotros Todo lo queremos sin <risa> <en pantalla>, ¿no? <risa> actualmente, actualmente se llama el estrés digital ¿no? No, Es el, el estrés, estrés nombre. digital sí. Nombre sí. y apellido Nombre y apellido no es ya <risa> Que tiene que ver con la computadora, el uso del internet, obviamente, ligado con los celulares, porque ya no utilizamos solamente cuatro horas, dos horas del internet. Estamos constantemente en internet. Uno se despierta a las tres de la mañana agarra el celular, ¿no es cierto? O está trabajando hasta tarde, está utilizando el internet. Entonces, es parte de nuestra vida y genera lo que se llama el estrés digital. Hace un momento hablábamos, chicas, de la adicción a las compras. O sea, a mí me parece, en este tema, ¿cómo es que yo me doy cuenta que, que no estoy adicto al internet, que no estoy adicto a esta conexión, o sea, porque yo creo que uno debe saber controlar sus emociones Estamos, y no estar en esa desesperación de que no me puede pasar, de que perdelo tu celular y yeah. yeah. yeah. no va a dar cuenta no, además a, mí, no sé si... ¿A quién no le ha pasado que ha perdido su celular? Ya, ¿no? lo perdiste Yo no sé, ¿será que no, yo soy no, muy no, tranquila? No, no, no, no, no Pero no, el no, tema de los, del correo no, sí me parece que eso exaspera Porque es más laboral Pero el es... celular No, no Un no, ejemplo no, claro no. es cuando algunas telefónicas, por ejemplo, tienen problemas Y durante una hora cortan el servicio de internet Simplemente uno tiene que entrar a Facebook, por ejemplo Y a ve ver las quejas Las quejas de todo el mundo Cuando eso la hora, si hora el Claro, sí. como si le hayan quitado la luz, el agua, no sé Cosas más importantes, pero quieren más a esta telefónica digamos no entonces realmente es una adicción que creo que la mayoría de las personas sufrimos actualmente y que esto genera una estrés constante ¿no? pero sabes que más allá de una adicción simplemente por bajarte un video de entretenimiento cosas así ahora prácticamente todo se mueve o gira en torno a esta red que une personas en todos lados del mundo y que lamentablemente en nuestro país es demasiado lenta y te desespera cuando ves el circuito que da vuelta, que da vuelta, que da vuelta porque la mayoría de los trabajos se hacen sí, está con está internet desde el señor que ofrece su servicio de plomero y de electricista y dice Whatsapp este y vos tenés que escribirle a ese número de teléfono de Whatsapp y sí, Whatsapp de, con internet, digamos, ¿no? Claro. Ahora hay, hay dos caras de una moneda y voy a contar un ejemplo muy práctico. Hace poco cambié mi celular a un celular totalmente nuevo y internet volaba. Mi anterior celular lo hacía lento internet y el nuevo lo hace rápido. Ahora sí sigue. Eso? para cambiar es una meta, un no momento para saber el amorcito, A veces cambias de, de sistema de 3G Exacto. a 4G o a NTE, LTE. ¿no? LTA, exactamente. LTA. LTE, exactamente. Y ya estamos con el LTE que es una conexión, por ejemplo, en mi casa me bajo un archivo de 10 megas por Wi-Fi a mi celular y me baja en cierto tiempo. Sí, con pero el celular cobra en, en cierto un tiempo. Se cobra cierto costo también. Exactamente. Ahora le pasó a celular, le compré una carcasa de metal en resumen, ahora no tengo internet a veces y no tengo GPS a veces son cosas de las personas y otras veces son cosas también de las empresas eso hay que tener un, un balance, nos quejamos por todo pero también no es para defender a las empresas pero a veces uno tiene que controlar su conexión, la zona su propio dispositivo, que son puntos muy importantes de... a veces estás en un edificio no sé, Exacto. quinto, sexto piso y de verdad que la, la con tradición... la gente que vive en el quinto piso? digamos. yo pago un buen internet para vivir en el quinto piso no, pero mira sea rápido. Tengo una amiga que, que era presidenta de una telefónica y dice, "La gente quiere tener internet hasta mientras va en el ascensor", me decía. <risa> Ese <risa> es el nivel de exigencia también de la las la líneas decía. aéreas te, te ofrecen su no, wifi, o sea, la tecnología va, va avanzando Me, Quiero imaginarme en el siglo XIX Cuando eh, empezó a, a aparecer la bombilla eléctrica Y ahora te imaginas tu vida sin luz No, digamos Y, y pensábamos que no era una necesidad Internet ahora es una necesidad Pero la pregunta es si Wi-Fi es lo ideal para un departamento Yo tengo ADSL en mi departamento Que es por conexión de cable Y veo Netflix Por ejemplo, yo ya no, casi no, no veo televisión con Pero, Mal con eso, terrible de parte de ustedes Yo miro y pérate no los días. Está bien. Yo Pero también. ayer con toda la tormenta que hubo, yo estaba con mi celular viendo en YouTube, mi esposa viendo Netflix y no hubo ni una caída, nada. Ahora, si hubiésemos usado seguramente una conexión alámbrica, es probable que se hubiese caído. Perdóname, quiero, quiero entender algo. El celular tiene una tecnología de internet más veloz y más rápida de lo que yo puedo tener en mi casa. Dependiendo, si es un celular si como una... sí si, No, ya entra ahí con la línea telefónica. Por ejemplo, si en tu casa tenés una conexión Dame bien básico porque no estoy entendiendo nada Súper básico Gracias. va a ser. Tenés una conexión en tu casa de ponerle 5 megas Y conectas bien tu wifi Eso ya no es básico No, eh, no es simple, simple Y conectas tu wifi, va a descargar igual a 5 megas O va a llegar hasta los 5 megas okay. Ahora, el LT también alcanza Ciertas velocidades Vamos a ponerle que pronto puedes subir, llegar a una velocidad De 40 y pico de megas Entonces va a depender de la, la red que estés Utilizando o el dispositivo con el cual Te conectes, la limitación que tenga, si tu conexión de tu casa llega hasta 5 megas, vaya hasta 5 megas por lo que te conectes ahora si usas tu teléfono móvil con un LTE que se puede subir pronto a 40 megas yo he bajado archivos de 40 megas en 15 segundos menos, ahora si hablo de la mejor conexión que puedo conseguir en Bolivia en mi casa y de la mejor conexión que puedo conseguir en Bolivia en mi celular uh -huh. en mi celular voy a conseguir mayor velocidad, El, hablamos de lo mejor de lo mejor, en este momento sí, sí. si tenés LTE, LTE. Va, va a bajar mucho pero ojo mejor conexión, pero un costo mucho mayor, porque estos megas con LTS te van en dos días, dependiendo de cuánto lo usas, sea, realmente sí, por ahí en un día, pero el tema es ese, o sea, nuestro tema más allá de la tecnología, más allá de la velocidad, más... claro. es lo que está pasando en nosotros por esta frustración eh, no sé, la podemos caliar, qué podemos hacer como todas las frustraciones tal vez o, o intolerancias que tenemos en esta sociedad que te exige las cosas así, y que de repente se te tranca el tráfico y querés pelear con todos los choferes que están por delante tuyo. Eh, cuando no tenés internet, querés pelearte con todo el mundo. ¿Terapia para el ¿Cómo internet, internet? Eso. ¿Cómo hacemos para lidiar con este problema? ¿Vos sos coach? ¿Existen algunos tipos de, de, de ejercicio? O ¿Este? ¿O no sé qué hacer para meditar? Para que no te saque de quicio y termines rompiendo la computadora. No, lo, lo ideal es siempre hacer un análisis de todo. ¿Para qué vamos a usar internet? Aparte de eso, eh, prepararse para algunas cosas Yo siempre tengo un plan B Nunca dependo 100% de internet Como decíamos, si algunos mandan un CD Nunca le voy a decir a un cliente Mira, no te puede mandar el trabajo porque se acabó mi internet eso es una excusa Entonces me voy a evitar el estrés Directamente preparándome en un CD, en un flash Subirlo a Dropbox Hasta me voy a un cibercafé y lo cargo a, a un disco virtual si es posible Entonces yo creo que tiene mucho que ver La frustración de esta es que a veces la gente no se prepara No se prepara previamente y lo que va a pasar después Yo creo que va por un tema de autocontrolación ¿no? y de saber y pre o prever de que esto te puede pasar y de que tenés que tratar de tomarlo con no sé con el sentimiento más amable y, y el, el fin okay. de semana de yoga y comida <ríe> vegana que <ríe> y no <ríe> creer de que si no te conectaste te estás muriendo ¿no? ¿Qué pasa Ay, si ya yo ya. Auto el autocontrol? Actualmente no es tan sencillo, ¿no? Porque como les decía, tenemos unas cargas ahora muy duras de estrés, ¿no? Estamos bien presionados por la gente de en nuestro entorno, por el trabajo, por la familia. Creo que ahora eh, somos mucho menos tolerantes, somos, eh, nos orientamos hacia la perfección, entonces realmente la carga de estrés que tenemos encima es, es duro. Entonces, como, como decía aquí, el tema del autocontrol es importante. Pero, pero como lo logro, porque como lo logro. El sale bonito y lo es, así. Exacto, lo importante es que tomar a con, llevar a conciencia que el estrés, como le decía, el internet es lento bueno, el internet es lento en Bolivia lo asumo, entonces voy a como decía, un plan B ¿no? luego eh, hacer deporte o sea, ir por otro lado, la buena alimentación canalizarlo las otras cosas, cosas porque si no, de verdad que nos rebasa y es como la gotita que rebalsa el vaso, el que el internet se trabe ¿no? no el día a día tenemos un sondeo, le preguntamos a la gente ¿qué te causa a vos como persona la lentitud del internet? Laborado de mujer. Primeramente, rabia, gana de tirar el celular, gana de tirar al segundo piso más ¿no? bien, porque es muy lento el internet. Hay veces desesperación. Me da rabia, digamos, ¿no? Porque no puedo a veces descargarme o actualizar mis aplicaciones. Rabia, Me da rabia y me pongo a gritar porque no puedo chatear, digamos. Me causa estrés, exacto. Rabia, ansiedad de que se vuelva a conectar. Desesperación. Es una desesperación brutal porque es cuando ya quieres, digamos, Facebookar o Whatsappear y nada. molestoso, ¿no? Porque no se puede hacer las cosas que uno tiene en mente y también, quita el tiempo. Es sumamente incómodo, es frustrante, es aburrido. Uno no sabe qué hacer, ¿no? En ese momento no se puede ni chatear ni hacer nada. Palabras de mujer da ganas de tirar el celular del desde, desde segundo piso, decía una persona desesperación, o sea son compartidos estos, estos sentimientos y son, no son comunes yo la verdad que, yo confieso digamos, yo, eh, hace un minuto me sacaron el celular de aquí y, y soy una controladora <risa> <risa> me sacaron el celular ah, no. ¿Qué, qué? ¿qué será? ¿qué será? Celular, el último iPhone 6, o sea, en mis vacaciones en Punta Cana. Y ¿saben qué? Les juro, chicas, que no era el celular de que no, me lo había bueno, comprado hace 10 días. Era el hecho, Era el hecho de cómo me lo robaron. O sea, y ya dije, ya, ya, no importa, ya respiré. Unos 10 minutos me duró el... de. Oh, sí, sí, bravísima, ganaron pero... las vacaciones, Claudia, sí, en no. las vacaciones pero que hay que, que tratar de claro. controlarse yo, yo empujo Realmente por ese lado de las pocas personas que lo hacen porque la mayoría está ahora tan dependiente del celular tan dependiente de las redes sociales tan dependiente de, de, de estar controlando como decía Paola cada instante a través del internet y de, la, de los celulares que la mayoría estaría súper iracundo ese momento se les fregarían las vacaciones probablemente durante unas, dos, tres es horas por lo menos pues empresa, es por, sí, por, por internet el celular es, es, es otra una cosa. No estás perdiendo solamente el aparatito. No, a veces también tenés conexión con tus hijos, qué sé yo, está en otro país, entonces lo tenés ahí. Y cualquier cosa me puede llamar, ¿no? Antes, cuando no existía el celular. A mí, a mí eso me violenta. Sí. O sea, el no saber, no entiendo cómo las madres la sobrevivían. Exacto. No entiendo sí. cómo sobrevivía una madre que dejaba como la mía cuatro hijos en sí. la casa. <risa> y, y volvía la noche. Y volvía, o, o, o nos dejaba tres horas ¿no? y el, el mundo se podía caer más o menos. Eso es lo que yo no, no no, no me ha acostumbrado a esta conexión permanente la dependencia. en cualquier en cualquier lugar y, y debo decir que no me provoca esta locura de, de tirar cosas pero me confieso muy dependiente me ¿Sí? confieso o sea cuando la estoy pasando bien evidentemente por ejemplo puedo estar aquí una hora sentada sin el celular ¿No? <risa> pero <risa> muchas veces ayuda el tema de respirar y decir bueno a ver en una hora no le va a pasar nada, no, ¿no? tranquilo, tranquilo. Sí, pero tratar de relajarse y controlarse porque si no, no supera no sobrepasa esta ansiedad o estas ganas de querer controlar el mundo con el celular ¿no? controlador se, se han creado nuevas necesidades sí. eh, el mundo aunque no lo crean hay menos muertes ahora que las que había hace tiempo aunque parezca más violento no es tan violento hace tiempos atrás donde se arrasaban con <risa> sociedades pero la tecnología nos ha hecho como que todo el tiempo dependamos de nuestros hijos, de que en nuestra familia. Uh -huh. Son nuevas necesidades nacidas a través de nuevos medios. Antes no las había en ese caso porque uno no se me informaba tanto. Como antes la gente no había televisión como ve ahora y ve un montón de noticias en todo el día o en las redes sociales. Genera inseguridad. Entonces hay que entender también, que la tecnología es una herramienta que tenemos que utilizar. El momento que nos empieza a intoxicar la vida y nos empieza a afectar, ahí hay que hacerse un planteo muy importante sobre qué está sucediendo conmigo, no con, el, con la herramienta. Esa es la clave. La verdad, Quiero igual. saber qué pasa con nuestro cerebro. Tenemos una nota con el neurólogo, el doctor Mario Camargo. Palabra de Mujer el hecho de que alguna persona cambie eh, su rutina habitual, es decir, si están acostumbrados a tener internet, a tener whatsapp y terminan teniendo eh, cierta dependencia eh, con, con esos medios que dependen del internet, este, pueden tener trastornos del humor, pueden este, hacer lo mismo que hace alguien con, con una abstinencia. Hoy por hoy se dice este, tengamos vacaciones sin internet porque de cierta manera cuando es eh, algo organizado y preparado, donde se va a fomentar la actividad física y no todo lo que tenga que ver con Internet y con cuestiones digitales, es bueno para, para el, el ser humano y, y para el cerebro. Si el no tener Internet hace de que nos adaptemos de buena manera y se haga actividad física, ejercicio y se resuelvan los problemas sin Internet, eso es bueno. Pero si la persona no tiene capacidad para adaptarse al medio sin internet, Internet, y eso le causa un trauma, ansiedad, depresión, este no es bueno para la persona y va a tener efectos negativos en el cerebro. De mujer. Bueno, interesantísimo lo que nos dice como siempre el doctor Camargo y, y, y me quedo también con este, tu punto, ¿no? Con este... Cuando con este... te intoxica. Cuando te intoxica. Cuando vos, o sea, es sí. una herramienta, me encanta eso, pero el hecho en, en el que no te puedas controlar. Sí. Esa ¿Sí? herramienta y no... No, no, como que no sea el principio básico. Ahora, ¿qué posibilidad tenemos como país de que nuestro Internet mejore? Bueno, hay una serie... no hay ninguna, pero tampoco es muy fácil. Primero, somos un país mediterráneo, o sea, no tenemos una conexión directamente a las redes interoceánicas que están por todo el mundo. Eh, hay cinco salidas. Por ejemplo, una podría ser por Chile, otra podría ser por vamos a ver, por el lado de Uruguay. Eh, hay formas de conectarnos directamente, porque si no, al ser mediterráneo siempre estamos con las comisiones entre medio de los países que nos van a nosotros. Olvídense de radares, satélites y todo eso, porque las redes que son en verdad por, por aire no son las mejores. Pero no solamente tenemos que ver el tema de la conexión terrestre, sino que prácticamente se podría tener que levantar toda la ciudad para trazar fibra óptica, conectar a todos los pueblos. No es un trabajo sencillo, es un trabajo de planificación, realmente. Calculo yo entre las empresas proveedoras de servicio y obviamente el, el gobierno, porque hay que empezar a trazar todas las líneas por todo el país. Respiren, no se estresen. Nosotros, porque por lo otro no está sencillo. Quiero agradecerle muchísimo a Mariano Cabrera, consultor y coach de empresa, y a Lucía Fernández de Córdoba, psicóloga. Gracias por ayudarnos con este tema. Y respire, no nos queda otra. Vamos a hacer un corte, ya venimos.